hola gente bienvenidos a trotaban viajando por estados unidos en van hoy los voy a llevar a tarpon springs florida se habían preguntado alguna vez de dónde salen las esponjas yo tampoco hasta que descubrí tarpon springs y su historia la ciudad Está localizada en el condado de Pinela, Florida, y tiene el porcentaje más alto de greco estadounidenses en el país. En 1880 fue fundado el primer negocio local de esponjas y desde entonces se reconoce a la ciudad como la capital mundial de las esponjas. A principios de los 1900, un inmigrante griego introdujo la técnica de buceo para buscar esponjas. Desde ese entonces, familias griegas comenzaron a emigrar a los Estados Unidos para trabajar en la industria de las esponjas. Las aguas del Golfo de México en la zona de Tarpon Springs son una de las pocas áreas en el mundo donde las esponjas naturales crecen en abundancia y son perfectas para su comercialización. Los muelles de la ciudad están llenos de vendedores de esponjas y caracoles de la zona y también de restaurantes griegos así que decidí probar comida griega y por supuesto una cerveza del país no podía faltar los chiros, típicos de grecia son hechos en un pan de pita con carne rotizada verticalmente y acompañada con cebolla tomate y su salsa especial tzatziki Después de toda una mañana de paseos por los muelles de la ciudad, me fui a relajar al parque Fred Howard, donde tienen una de las playas más paradisíacas que he visitado. También se pueden alquilar todo tipo de accesorios para deportes acuáticos. La isla, con sus palmeras y sus arenas blancas, atraen a turistas de todo el mundo. Tarpon Springs es un lugar maravilloso. He tenido un día completo, diría yo, lleno de aprendizaje, cultura griega, esponjas y caracoles. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal para más viajes por Estados Unidos.